En el vídeo de hoy vamos a ver una aplicación de la regla de Modus tollens que vimos en un vídeo anterior. En realidad lo que vamos a ver es una demostración de la fórmula que si P implica Q implica R y también tenemos P y también tenemos no R entonces se puede deducir no Q. La deducción con la que vamos a empezar es con la que está en la página 7 del tema 2 del libro, este es el tema 2 del curso de Lógica, Matemática y fundamento. Esta es la fórmula que te queremos demostrar y esencialmente lo que se hace es, bueno, primero a partir del de 1 y el 2, aplicando eliminación de implicación, pues ya tenemos Q implica R. Y usando la regla del modus tollens por eso es una aplicación de la regla del modus tollens a la implicación 4 y a la negación de la fórmula, la negación no R, que está en la línea 3, bueno, pues ya tenemos no Q. Esto tal cual se puede traducir directamente a LEAN, esta demostración, y esta es nuestra primera demostración. En fin, como siempre, en la línea 8 importamos la librería de táctica, en la 10 declaramos que P, Q y R van a ser variables sobre proposiciones, y la primera demostración, la primera hipótesis P implica Q implica R, segunda hipótesis P, tercera hipótesis no R, y la conclusión no Q. Bueno, he puesto H1, H2 y H3, como para eh, recordar las líneas 1, 2 y 3 de la demostración a mano. Bien, lo siguiente que se deduce, Q implica R, utilizando la, eh, utilizando la eliminación de la implicación. Bueno, pues nosotros tenemos, mirad, HQ, le he puesto también la etiqueta HQ, Q implica R y ¿cuál es la justificación? Hombre, ahí no es eliminación de la implicación, sino aplicar H1 a H2. H1 es esta implicación, se lo aplico a H2 y ¿qué es lo que obtengo? Q implica R. Bueno, y una vez que tengo Q implica R, pues si aplico modus tollens pues ya tengo, ya puedo demostrar no Q. ¿Cómo? Aplicando modus tollens ya que cuando me pongo encima sale una... Caja en donde explica el modus tollens aplica el modus tollens a H4, que era Q implica R, y H3, que era no R. Bien, pues bueno, ya tenemos la primera demostración. Esta es totalmente declarativa, también seguirla no tiene mucha Ahora vamos a empezar a simplificar para llegar a una demostración puramente funcional. Bien. Decir que es a partir de h1 y h2, la línea 19, bueno, pues eso lo podemos simplificar y en lugar de escribir from, pues lo podemos escribir simplemente con el término que es la prueba de q implica r. Bien, esta es una simplificación puramente sintáctica. La siguiente simplificación, que nos va a dar la tercera demostración... Hombre, en lugar de poner H4, que lo voy a usar aquí, H4 en realidad, ¿quién es? H1 aplicado a H2, porque si a H1 lo aplico a H2, ¿qué me quedo? Con Q implica R. Luego, aquí. puedo quitar H4 y en lugar de poner aquí H4, ¿qué pongo? H1 aplicado a H2. ¿Veis? Esa es la demostración. Aquí ya tengo H1 aplicado a H2. Pero decir que voy a demostrar algo y a continuación el, el término de la prueba, eso también lo podría simplificar porque todo esto lo podría quitar y quedarme simplemente con la prueba. Ya tenemos en la línea 48 una demostración de una línea. Es decir, el modus lo tenemos aquí, aplicado a... ¿Quién va a ser la implicación? H1 aplicado a H2 que eso me va a dar Q, implica R. ¿Y quién va a hacer la negación? H3, que es no es. Bueno, ya veis que es una demostración en una línea puramente aplicativa. Aplicar las reglas del modo toli a esos términos. ¿Qué pasa si le digo al sistema que me busque la prueba en su librería? Le digo, bueno, búscalo en la librería. ¿Qué encuentra? Bueno, pues lo que me está diciendo, intenta exactamente esto. Claro, exactamente esto es a donde habíamos llegado a partir de la primera demostración. Bueno, pues ya hemos empezado. Primera declarativa, segunda y tercera simplificada, cuarta puramente funcional. Esto es razonando hacia adelante. Pero y si lo hacemos razonando hacia detrás, es decir, en, desde la conclusión a los objetivos... Bueno, pues vamos a ver la quinta demostración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con razonamiento hacia detrás. En la línea 56 empieza la prueba con Begin y termina en la 61 con End. Mirad, primero, ahora sí conviene ir observando, porque esta es aplicativa, conviene ir observando cómo se va transformando. En principio, ¿cuál es mi objetivo? Tengo tres hipótesis la 1 2, de 3, y quiero lograr llegar a no Q. ¿No Q qué es? No Q es, Q implica falso. Luego puedo aplicar, razonando hacia atrás, la táctica de introducción y darle una etiqueta a lo que introduce. La etiqueta que le voy a poner es H4. Entonces, observar cuando yo aplique la táctica que está en la línea 57, va a añadir la hipótesis H4 es una prueba de Q, y la conclusión la va a transformar en falso. ¿veis? Ya tenemos. Ha añadido H4 y ha cambiado la conclusión a falso. Ahora tengo que demostrar falso. Y observo que a falso podría llegar a través de H3, porque H3 que la negación de R. Pero la negación de R es lo mismo que R implica falso. Luego si le digo que quiero conseguir llegar a falso aplicando la H3, ¿qué me va a decir? Vale. Pero entonces lo que tienes que demostrar es R. Es decir, que lo que va a hacer cuando aplique la táctica que está en la línea 58, lo que va a hacer es que me va a cambiar el objetivo de falso a R. Bueno, pues ya está. Eso es lo que tengo que demostrar. R. Pero R lo puedo demostrar si tengo Q implica R. Porque si aplico Q implica R, ya está. Pero Q implica R, ¿quién es? Q implica R es el resultado de aplicar H1, H2. Luego, si le digo, resuelve el objetivo aplicando Q implica R, que es H1 compuesto H2, dice, vale, entonces mm, tenemos que demostrar P. Es decir, cuando aplique la táctica 59, observa que este R lo habrá cambiado a P. Bueno, pues ya lo tenemos. Y por último, vemos que Q, que es lo que quiero demostrar, coincide exactamente con la hipótesis 4. Digo, ya, pues ya está, con la hipótesis 4 y hemos completado la prueba. Ya no queda ningún objetivo pendiente. Ahora lo que queda es simplificar la demostración. ¿Por qué? es una cosa que lo hemos visto en vídeos anteriores. Y si yo aplico... H1, H2 y después exactamente aplico H4 es lo mismo que aplicarle H1, H2 aplicado a 4 H4, ¿Por qué? Porque, mirad, llego hasta aquí ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo que demostrar R ¿Cómo? Aplicando H1 compuesto con H2 ¿H1 compuesto con H2 quién es? Q implica R Y si Q implica R se lo aplico a H4 que Q pues ya tengo R. Luego, ya lo tengo en un paso. Lo mismo aquí. Tengo que aplicar H3 y después exactamente. Luego eso lo puedo dejar en un paso y decir, aplica H3 a este término, H1 aplicado a H2, aplicado a H4. Ya lo tengo. Y esta construcción, ya lo tengo en dos líneas, el introducir después exactamente, eso es azúcar sintáctica otra vez. Podemos escribirlo como un lambda término. El término que a un lambda H4, que le va a asignar? H3 aplicado a H1 aplicado H2 aplicado H4. Bueno, pues ya hemos llegado a un término, a una línea, que también es un único término, que es la prueba de la demostración. sin que ya hemos visto. Declarativa... La hemos reducido a funcional, aplicativa y también la hemos reducido a funcional. Nos falta, por B, eh, demostraciones automáticas. Y si le pregunto al sistema que me dé indicaciones para hacer la demostración, solo me da una. Por fin y, y funciona. Mirá que eh, no me ha sugerido tautología. Es que se la ha olvidado. ¿Qué pasa si lo intento por tautología? Pues que no lo demuestra. Aunque es una tautología, la táctica de tautología no es completa y no lo demuestra. Pero la táctica de finish sí lo demuestra y ya tenemos nuestra novena. ¿eh? Voy a bien. Nuestra novena demostración. Bien, esto lo tenéis en el proyecto que estamos desarrollando lo que hemos visto hoy es el apartado 234, aquí está la página del proyecto y como siempre tenéis enlace al código, enlace a la sesión y también aquí al principio enlace al libro, el libro en PDF que también lo vamos ampliando conforme estamos añadiendo nuevas demostraciones esta es la versión de hoy 17 de septiembre lo que hemos añadido es el apartado 234 y también ahí tenéis enlace al código enlace a la sesión si pincháis aquí se abre la sesión en donde lo podéis ver y también tenéis uh, enlace uh, al vídeo bueno Aquí hay que esperar un poco que acabe de cargarse la sesión. Ya está listo. Ya podéis navegar por las pruebas. Por ejemplo, esta de aquí. Veis, os ponéis... En fin, vamos a reducir las ventanas. Y se, conforme se va navegando por las pruebas, pues en la derecha está diciendo los objetivos pendientes. Esto lo quito y... También tenéis, tanto en el libro como en el repositorio, también tenéis un previsto, un enlace al vídeo que lo añadiré cuando termine la grabación. Y eso es todo por ahora.